Hola mis queridos estudiantes, soy María Temasías y en este video aprenderemos que las tasas de interés se clasifican por su momento de pago en vencidas y anticipadas. Si me prestan por ejemplo por 30 días 100 pesos hoy, tiene sentido que en un mes pague, por decir algo, 8 pesos de interés por el uso del dinero durante el tiempo transcurrido. Por eso lo normal es que las tasas estén expresadas como interés vencido. Para convertir esa información en tasa, podemos despejar, por ejemplo, eh, de la fórmula del interés compuesto, el valor de i, y pues nos queda, al reemplazar los datos, que el interés pagado pues es en efecto del 8%. Ahora bien, si esos 8 pesos no los pagamos vencidos, sino que los mandamos de forma anticipada, significa entonces... Que en el presente no voy a recibir 100, o si lo recibo, inmediatamente debo pagar 8. O sea que realmente en mi presente eh, recibo 92 pesos y debo devolver los 100 en el futuro. Y de esta forma, al aplicar los datos, la tasa de interés nos dice que el costo es del 8.7%. Acabamos entonces de comprobar que el costo de un crédito que se paga con interés anticipado es más alto que si lo pagamos en términos vencidos. Ahora bien, si queremos pagar un interés anticipado que sea equivalente al 8% vencido, tendremos que aplicar la ecuación de equivalencia, que dice que un interés anticipado es igual a un interés vencido dividido 1 más el interés vencido. Por supuesto, esto aplicado al 8% nos dice que la tasa debería ser 7.407%. Eso significaría que por cada 100 pesos pagaría 7.407 pesos. Y si cambiamos esto en la ecuación, vamos a encontrar que nos da en efecto el 8%. ¿Qué significa lo que acabamos de hacer? Que un interés vencido del 8% equivale a un interés anticipado del 7.407%. Y llegamos entonces a estas dos ecuaciones de equivalencia de las tasas anticipadas y vencidas. Notarán que la única diferencia entre las dos es el signo.